Hola amigos y bienvenidos una vez más En busca de la verdad Pues bien, ya sabéis que semanalmente pues, vamos a intentar realizar pues, alguna entrevista Sobre algún dato pues, que podamos traer aquí al canal Haremos algún directo también, se intentará que semanalmente pues, podamos hacer un directo Y también iremos subiendo vídeos Pero el dato que traemos hoy es muy curioso porque al parecer pues, hay una tribu una zona del mundo donde su genética, su ADN, pues podría tener o puede tener parte de lo que viene siendo pues de otra especie. Y esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención. De hecho las características que tienen ellos pues son muy diferentes a las personas con las que conviven o las zonas de esa región en concreto. Pero esto nos lo va a contar nuestra amiga Paloma. Paloma García, hola, ¿cómo estás? Hola Rafa, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Oye, mira, cuéntame esto de la, esta tribu, estas personas que parece que tienen pues, un tipo de ADN, pues bueno, que sería un tanto diferente y que ciertos científicos pues, han investigado al respecto. Cuéntame un poquito de qué se trata. Sí, pues la verdad es que eh, esto es muy curioso porque hay una serie de científicos, entre ellos uno llamado Ryan Blumhender de la Universidad de Texas, que han estado investigando eh, este ADN ¿no? de, esta, de esta tribu, además ellos son genetistas, se dedican a ello. Y han encontrado algo muy curioso, han encontrado tres tipos de ADN. Los dos primeros son, eh, son el de Neandertal y el homínido de Denisova, que estos dos están emparentados con el ser humano, pero han encontrado otro tercer tipo del que no tienen ni idea de cuál es su procedencia. Algo extrañísimo. De hecho, el hombre de Denisova fue encontrado en el año 2010 en una cueva en Siberia, de ahí su nombre, Denisova. Fue encontrado gracias a unos restos óseos humanos, entre ellos un meñique infantil de 50.000 años de edad. Pero hay una cosa que es muy curiosa, y es que los científicos creen que el hombre de Denisova se mezcló con el resto de la humanidad en una sola ocasión. Eh, lo que hicieron fue emigrar desde Siberia hasta Asia y de Asia saltaron a las islas del norte de Australia algo la verdad que es muy sorprendente este tercer tipo de ADN no tienen ni idea de dónde es no tienen ni idea, incluso especulan que pueda ser el eslabón perdido Rafa, una cosa muy interesante Podríamos estar ante una evidencia de que bueno, parte de... porque eso del eslabón perdido es algo que se lleva hablando desde hace... Muchísimo. yo era muy joven y de esto ya se hablaba bastante pero podría ser que no sé, estuviesen emparentados quizá con una raza que no fuese de este planeta interesante pregunta pues eso es lo que se plantean, de hecho hay ciertos sectores que ya están planteando esa hipótesis porque el hecho real es que no saben de dónde viene de hecho han encontrado una serie de, de restos eh, un diente y poco más que podrían eh, ser pertenecientes a este tercer tipo de ADN, pero no han encontrado nada más. Entonces se plantean de dónde viene este ADN, de dónde viene. Y ya están saliendo teorías de, bueno, de los famosos Anunnaki, estos seres venidos de las estrellas, que en teoría eh, utilizaron la, la genética para crearnos. Pero yo aquí me pregunto una cosa y seguro que igual tú también te la preguntas. Si esto es cierto y crearon al ser humano, ¿Por qué solo se encuentra este tercer tipo de ADN allí? ¿Por qué no el resto de humanos tenemos también esa herencia genética? Igual es que ellos al no mezclarse ¿no? Con, eh, en, con, otros, con otras tribus, otras, otras personas, ese ADN ha permanecido igual nosotros si tenemos mayor mezcla. O igual si lo tenemos si es que no nos lo han contado, no lo sé, pero yo creo que es bastante curioso. Ajá. Yo, yo había oído hablar de, de, de este tema pero muy muy vagamente, y gracias a, al vídeo que, que has podido pues, subir a tu canal, Clásicos del Misterio, tenéis por aquí abajo, tendréis el, el enlace, mm, me ha llamado la atención y oye, parece como que es lo que dices tú, están solamente en esa zona, concretamente no se han mezclado con otras personas, y sí es cierto que no corresponde pues, a ningún eh, estereotipo, porque luego ellos son también diferentes, ¿no? Exacto, es que ellos son muy diferentes. Ellos eh, tienen la piel más oscura que se pueda encontrar de, fuera de África, una cuarta parte además de sus pobladores tienen el pelo rubio, y ojo, ya han investigado el gen del pelo rubio, no tienen nada que ver con el gen que lo causa en los europeos o, o, en, o en otros lugares, no tienen nada que ver. Pero es que además hay una parte de su población que tiene los ojos azules. Es que es todo muy extraño. Es, eh, tienen una genética absolutamente única, y que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Uh -huh. Y tú como como opinión personal, ¿qué, ¿qué te parece todo esto? Porque sí es cierto que, pues bueno, en las diferentes culturas se habla, ¿no? Diferentes religiones antiguas ya, religiones ya del mundo antiguo, pues sí se habla de dioses que vinieron de fuera, vinieron de fuera de la tierra, eh, pero esto ocurre en todas las religiones no hay pues un salvo en pequeños detalles de ciertas religiones del mundo antiguo pues que bueno que puedan salir dioses del interior de la tierra del de espíritu de un árbol etcétera todos vienen justamente vienen del cielo vienen de fuera y es me llama mucho la atención porque todos coinciden ¿no? es decir que parece que es real estaríamos ante no sé, ante una evidencia real de que esos dioses que vinieron de otro... De, a saber de dónde, llamémosle pues hermanos estelares o, o como queramos llamarle, estaremos posiblemente ante una evidencia de que ellos fuesen descendientes de esos supuestos dioses. Pues es difícil de responder porque incluso con, con todo lo que te estoy comentando, yo creo que habría que ser prudente. Porque bueno, siguen buscando, siguen analizando, han encontrado pequeños restos... Pero si sí hay una cosa muy curiosa, y es que eh, en esta tribu tienen una serie de, de máscaras eh, de deidades de hace muchísimo tiempo, de milenios. Y además es que son muy raras porque lo que representan es a sus creadores, así los llaman ellos. Eh, ellos decían que eran una especie de mezcla entre ser humano y águila, y que además eran seres cambiantes. Y los tienen como sus eh, deidades protectoras y como sus creadores. Y como tú bien dices, todas las civilizaciones antiguas confluyen en lo mismo. Yo creo que es una evidencia de que podría por ahí, eh, ir por ahí el tema, pero igual debemos ser un poquito prudentes hasta que sigan investigando y a ver si encuentran algo más. Lo que está claro es que hasta el día de hoy no tienen ni idea de dónde proviene esa ADN. Es muy curioso porque me acaba de recordar todo esto la la mitología griega que incluso podemos ver como los propios dioses eh, tenían pues un cambio metamórfico no por ejemplo Zeus se podía transformar en un águila en, pues, en un león, en diferentes animales y vemos que aquí incluso también se repite ¿no? que sus dioses también se transformaban a los dioses pájaro, muy curioso o oh, que provenían del pájaro esto lo vemos también en Latinoamérica es decir que, oye, podría ser que el mundo antiguo estuviese, pues no sé, interconectado, no con naves espaciales, sino que quizá el mar fuese esas autopistas real, <coughs> reales de información y de afluencia de, de personas de un lugar a otro. No sé, ¿a ti qué te parece? A mí me parece que es, que es posible. Eh, yo, yo de hecho creo que hay otras civilizaciones humanas anteriores a la nuestra y quizás esas civilizaciones avanzaron hasta el punto de tener una tecnología que les permitiese ir por el mar y, y por supuesto tener contacto yo creo que eso yo creo que eso existió y esta también podría ser una vía de lo que es de lo que está pasando aquí ¿no? no tienen por qué ser seres extraterrestres que vienen de las estrellas no lo sabemos desde luego esa es una posibilidad que que yo mantengo <risa> es una cuestión bastante difícil de responder pero bueno yo creo que la noticia es bastante positiva, bastante buena, nos da a pensar, vemos que hay estudios eh, científicos genéticos detrás de todo esto, que no es una cosa que nos estemos inventando ni nada de esto, sino hay estudios genéticos y personas cualificadas dentro de la genética, los genetistas de diferentes universidades y de diferentes organismos, donde están estudiando esto. Pero mira, te voy a hacer la última pregunta. Paloma, ¿tú crees que si realmente descubriesen esto ya es un poco salirnos del de tema y vamos a conspirar un poquito ¿tú crees que si realmente descubriesen que oye, realmente esta, eh, esta, este gen pues pertenece pues a otra cosa, claro, nosotros no tenemos un modelo genético extraterrestre pues para poderlo comparar pero imagínate que por lo que fuese, se llegase a determinar por un consenso científico que pudiese ser extraterrestre. ¿Tú crees que nos lo contarían tal cual? Uf. Pues eh, la verdad yo creo que hoy por hoy no. Y fíjate que eh, yo creo que se están produciendo avances eh, con todo esto de, de las inversiones que hizo el gobierno de Estados Unidos en, en la investigación OVNI, pero yo creo que hoy por hoy no. De hecho, estos científicos, si te das cuenta, eh, solo hablan de especie desconocida, ni siquiera se atreven a decir que, que sean extraterrestres. Así que yo creo que eso es una cuestión que hoy por hoy está difícil, está difícil. Hay muchos intereses ahí entremezclados que yo creo que hacen muy difícil que, que se diga la verdad. Y ya como última pregunta, ya esto pues para los seguidores más metidos en el tema extraterrestre. ¿Tú crees que estamos más cerca de un contacto extraterrestre de forma oficial o que vamos a estar así durante muchísimos años tal y como estamos ahora pues yo creo que se están dando pasos nos están dando miguitas de pan ojo pero yo creo que cada vez está más cerca o por lo menos ese es mi deseo lo que a mí me gustaría yo creo que cada vez estaba más cerca pero no olvidemos que lo que nos dan son miguitas de pan no lo olvidemos nunca pues oye Paloma dinos dónde podemos encontrarte y podemos encontrar esta información de eh, relacionado con la genética ¿no? de, de, de esta tribu te podemos encontrar pues me pueden encontrar en el canal de clásicos del misterio con eh, mi compañera alba también sale azucena tú de vez en cuando sales y también me pueden encontrar en mi, en mi e box en la noche más oscura y también en mi página de facebook la noche más oscura y ahí me podéis me podéis encontrar pues muchísimas gracias paloma por este rato de información que yo creo que a más de uno de nuestros amigos le va a ser valiosa y de bastante interés. Muchas gracias Paloma. Nada, muchas gracias a ti por, por haberme invitado y la verdad es que lo he, pasado, lo he pasado muy bien. Uh -huh. Y nada amigos pues a vosotros pues nada agradeceros por estar atentos a esta pequeña información y a este rato pues de charla prácticamente que hemos tenido con la compañera Paloma. Así que ya sabéis Abajo, comentar lo que penséis, lo que no sé, lo que se os ocurra, lo que se os venga a la cabeza en relación a lo que acabamos de hablar. Y por lo menos las preguntas que le he hecho yo a Paloma, si queréis también vosotros, las podéis responder. Así que, amigos, muchas gracias. Ya sabéis, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.